Bueno, primero que todos los que están aquí espectadores, ¿cómo les ha parecido la feria de la no, Ciencia? Ve. No, no, ve, no, no, no, no, no. no sí. ¡Bien! Bueno, ah, ah, eh, por por oh. niña, niña, Por ¿se apagó la vela por qué? Porque, porque no había oxígeno ¿y el oxígeno qué es? el oxígeno que es ¿el oxígeno que es? la, es que la, es la... la... Pues espere que es que el, el, el, el, el absorbe el agua entonces queda la moneda seca y se puede sacar sin uno mojarse ¿pero no se ha chupado claro. ¿vale? no es que no se puede amiguito yo no lo voy a cargar sí, por favor <risa> la vela Trabajo en las redes sociales. ¿No quieres que la grabe? No, para no es mí. Bueno, ese es mi trabajo. Ay, conmigo se internacionaliza, la ven en todos los países del mundo. ¿No le interesa? Grave. Estamos en el aula de emprendimiento y tecnología.